Bienvenidos al conversatorio Desafíos del Proceso Constituyente, organizado por el Departamento de Estudios, Publicaciones y Extensión de la Biblioteca del Congreso Nacional. Mi nombre es Carolina Jorquera, investigadora de la Unidad de Estudios de la BCN y tengo el agrado de moderar esta conversación en la sala de lectura de la Biblioteca del Congreso en su sede de Valparaíso. Esta actividad está siendo transmitida vía streaming en el sitio web de la Biblioteca del Congreso Nacional www.bcn.cl. Antes de iniciar esta conversación, les vamos a presentar a nuestras invitadas e invitados. Bienvenidas y bienvenidos al conversatorio Desafíos del Proceso Constituyente, donde analizaremos, desde la perspectiva jurídica y prospectiva, el acuerdo por la paz social y la nueva Constitución. En él participan... Ana María García, abogada, Presidenta de la Asociación de Derecho Constitucional. Profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Marcela Humada, abogada, doctora en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Magíster en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Columnista del Diario Constitucional. Cecilia Valenzuela, abogada, magíster de la Universidad de Valparaíso. Doctoranda en Derecho de la Universidad Diego Portales. Académica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Cristian Viera, abogado, magíster en Estudios Filosóficos de la Universidad Alberto Hurtado, doctor en Derecho de la Universidad de Deusto, académico de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Bienvenidas y bienvenidos al conversatorio Desafíos del Proceso Constituyente. Modo de introducción, quisiera comentarles que la metodología de este conversatorio es esencialmente participativa, por lo tanto a nuestras invitadas e invitados les planteamos digamos, que podamos conversar eh, con mucha libertad y confianza, que sientan la libertad para hacer preguntas cuando ustedes lo deseen. Eh, yo solamente los voy a interrumpir en algunas ocasiones para plantear las preguntas o los temas de la conversación o para profundizar algún tema en particular. ¿no? Este primer conversatorio tiene por objeto analizar desde una perspectiva jurídica y prospectiva el acuerdo por la paz social y la nueva constitución. Para contextualizar esta conversación que vamos a iniciar, vale recordar que en la madrugada del viernes 15 de noviembre, no es cierto, recién pasado, a raíz de una masiva y persistente movilización que se extendió por todo el país, eh, las distintas fuerzas políticas llegan a un acuerdo ¿no? y logran plantear o construir una ruta democrática y participativa para poder reemplazar a la Constitución de 1980, cuestión que es eh, indudablemente inédita en nuestra historia republicana. El acuerdo se refiere a aspectos muy importantes eh, para enfrentar este cambio constitucional que están actualmente siendo trabajados por una comisión técnica, como ustedes saben, ¿no? y que está integrada por representantes de todos los partidos firmantes del acuerdo. Eh, y esta instancia está encargada de elaborar una propuesta específica de implementación eh, de dicho proceso. Por lo tanto, hay un conjunto de interrogantes y también de, de expectación respecto a cómo se van a resolver aspectos que están explícitamente planteados o no en este acuerdo. ¿no? El regreso a la obligatoriedad del voto, eh, el tipo de órgano constituyente que se va a elegir, el quórum, la llamada hoja en blanco, eh, las cuotas y también la garantía eh, de participación a los independientes son algunos de los temas eh, sobre los cuales queremos conversar hoy día con nuestras invitadas e invitados expertas en derecho constitucional. Voy a iniciar esta ronda de preguntas a partir de uno de los primeros puntos del acuerdo, el plebiscito de entrada. Y quisiera pedirles a todo el panel que se refieran a dos aspectos. ¿no? En primer lugar, plebiscito de entrada eh, voluntario u obligatorio. Y también alguna idea respecto a un debate muy interesante que se ha dado en los últimos días que tiene que ver con rebajar la edad para votar. Ana María. Bien, muchas gracias. Agradezco la invitación para estar en este panel, todos mis colegas. La verdad es que este acuerdo por la paz yo creo que es un proceso histórico fundamental, inédito en Chile y es una oportunidad enorme de llegar a generar un gran consenso que desemboque en una nueva constitución. En cuanto a la posibilidad de aumentar la edad para el sufragio, esto se ha hecho en varios países, en América Latina, en Argentina, en Brasil en Ecuador, se ha rebajado a 16 años. Yo creo que es interesante porque la verdad es que los jóvenes han tenido una presencia desde hace años ya en nuestro país, en materias que son fundamentales y que les interesan no solo a los estudiantes, sino que a toda la nación. Pero también es cierto que los 18 años, Pienso que es una edad con mayor madurez, con mayor reflexión. Yo creo que es un tema discutible, un tema en que tendrá que ponerse de acuerdo en la convención. Y la otra pregunta en cuanto a lo que me señalaste... Si el plebiscito, si el plebiscito es voluntario o obligatorio. Mira, en, en relación con eso, la verdad es que yo pienso que el plebiscito debe ser obligatorio, tanto de entrada como salida. Considero que le da mayor legitimidad a las decisiones, sobre todo en, en este proceso tan inédito, tan importante, que da culminar en una nueva Constitución. Le da mayor legitimidad y, y además, muy importante la abstención. ¿no? Se, se, se previene que hay una gran abstención. Fíjense que la Constitución de 1925 tuvo una abstención de un 54,6%. Entonces, eso deslegitima un proceso. ¿no? Soy partidaria del voto obligatorio en ambas instancias. Uh -huh. Agradezco que se haya creado esta instancia para debatir y se haya considerado también eh, la participación de abogadas, abogadas y expertos en, en la materia. Por tanto, las gracias en el plebiscito de entrada a mí me parecía que debe ser obligatorio un voto obligatorio el voto voluntario en nuestro ordenamiento ha significado que se abstenga muchísima parte de la población de participar y en este momento necesitamos un proceso realmente participativo en el que intervenga la mayor cantidad de gente entonces, la primera es un voto obligatorio. En cuanto a la edad, me parece también que, como debe ser un proceso inclusivo, debería considerarse al menos de carácter voluntario la participación de jóvenes de 16 a 18 años. Un voto obligatorio, entonces, eh, en general, voluntario de 16 a 18 años y voluntario también para mayores de 75 años por la posibilidad de que exista una infracción, ¿no es cierto?, si ¿Sí es obligatorio, infracción, justificación. A tu pregunta, ir un poquito más atrás, ¿no? Lo primero es señalar que esos dos plebiscitos que se han discutido no, no, no constituyen hipótesis que están en la Constitución. O sea, la hipótesis de plebiscitos son los plebiscitos municipales, y un plebiscito muy inverosímil en materia de reforma constitucional que no vamos a tener vía para poder verlo. Entonces, lo que hay que hacer, primero que nada, es modificar la Constitución para que aparezca esa hipótesis de plebiscito, sea de entrada o sea de sí. salida. Entonces, eso es más o menos urgente. Respecto al voto, también ahí, ¿cómo entendemos el voto? ¿no? Porque aquí voy a opinar como ciudadano, no como experto, pero eh, dentro de nuestras cargas que tenemos en nuestra vida como ciudadano y ciudadana están las llamadas cargas públicas. Nosotros no podemos discutir si vamos a pagar impuestos o no. Los impuestos se pagan. Si yo salgo sorteado como vocal de mesa, no puedo discutir que no quiero ir. Es una carga. Yo creo que el voto no solamente es una opción, sino que también es una carga pública. Y en tanto que carga pública deberíamos estar obligados a ir a votar, aunque yo no tengo una opinión política. Bueno, eso también se puede manifestar con el sufragio. A saber, me abstengo, anulo, voto en blanco. Por lo tanto, eso es una reforma que debería ser. Por lo que entiendo en todo caso del acuerdo político, el acuerdo llega a dos, eh, tiene dos dimensiones. Uno, para el plebiscito de entrada es voto voluntario, para el plebiscito de salida es voto obligatorio. Yo creo que dan los tiempos, hay una cuestión técnica que la tiene que despejar tal vez el cerdel, ¿no? Que tiene que ver con la actualización del padrón y a lo mejor eso es complejo. Pero yo preferiría que ambas instancias fueran con voto obligatorio, entendiendo que las cuestiones de nuestra convivencia son cuestiones que deben ser resueltas como carga, ¿no? Cecilia. Sí, sí. Muchas gracias por la invitación. Siguiendo con lo que dice Cristian respecto del de voto obligatorio para el plebiscito de entrada o voluntario, no veo las razones sustantivas, sino solo razones prácticas, eh, como para justificar la no obligatoriedad, digamos, del plebiscito de entrada. Dada la crisis de legitimidad que tenemos, es preciso que este voto sea obligatorio, ¿no? aún a una costa de lo que significan las reformas constitucionales eh, necesarias para esos efectos, considerando, como dice Cristian, que es una carga, eh, pero que es una carga que se nos impone para poder hacer ejercicio de nuestra autogovernabilidad. ¿no? Eh, y desde esa perspectiva tenemos que hacernos cargo, sobre todo, dadas las cifras, y, y quien no conoce las cifras lo puede percibir en el ambiente, esta sobrerepresentación de un cierto sector de la, de la sociedad en el Congreso, eh, donde la mayoría no se siente representada. ¿no? Y con respecto a la edad, yo estoy, como dice Marcela, por una rebaja de edad, 16 años calificada, es decir, voluntario. Eh, y sí me parece necesario hacer mención, porque lo he escuchado, eh, la edad entre los 14 y los 16 años. ¿no? Eh, y creo que Conviene precisar que no sería adecuado rebajarla a los 14 años, eh, porque podríamos caer en una dinámica de hacer un paralelo con la responsabilidad penal eh, común, digamos. ¿no? Lo que abriría la puerta para quienes tienen la agenda, una agenda policial eh, y ante la pregunta entonces... Eh, quienes tienen derecho a votar bueno, los mayores de 14 años entonces quienes tienen eh, eh, quienes están sujetos a un sistema penal común desde los eh, menores de 14 años lo que eh, me resulta eh, inconveniente y por último, otra cuestión que, que suma digamos a la rebaja hacia los 16 años es hacernos cargo del principio de la autonomía, de la autonomía progresiva ¿no? de los niños, niñas y adolescentes reconocido en los tratados internacionales respectivo. Por lo tanto, esa es mi opinión. Gracias. Los quiero llevar a conversar ahora eh, respecto del órgano constituyente, ¿no es cierto? Eh, el PNUD en el año 2015 plantea a, a raíz de un estudio, ¿no es cierto? Eh, en distintos países sobre reformas y cambios constitucionales que eh, el mecanismo eh, más utilizado, ¿no? Para este tipo de cambios eh, son las comisiones de expertos y en segundo lugar aparece la asamblea constituyente. Por lo tanto, eh, hay ahí un factor importante ¿no? a considerar al mirar a, o al hacer un ejercicio de comparación respecto a lo que han hecho otros países. Pero en el caso de América Latina, eh, un 46% de los mecanismos usados en procesos constituyentes fueron asambleas constituyentes. ¿Alguno de ustedes ya planteó este escenario de crisis de legitimidad ¿no? del sistema político. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad... Eh, la viabilidad de una convención mixta en este escenario. Y además, eh, una pregunta que también va de alguna manera de la mano, ¿no? eh, el acuerdo plantea la convención constitucional. ¿no? Eh, de acuerdo a ustedes, ¿es esa convención constitucional una asamblea constituyente o finalmente hay alguna diferencia de fondo que debiésemos advertir? Si planteo la pregunta tuya y creo que es un poco lo que vas, como los pros y los contras de cada una de estas modalidades, ¿no? uh -huh. eh, la convención mixta, eh, dada la crisis de legitimidad, tiene más desventajas que, que ventajas. Y creo yo que la ventaja que podríamos rescatar es que participando parlamentario y parlamentaria vigentes ellos tendrían como una cierta experiencia y podrían agilizar y hacer más eficaz el procedimiento. Más allá de eso, no veo mayores ventajas, por precisamente los procesos, o sea, la falta de legitimidad. Y el, el, el informe del PNUD también hace referencia cuando habla de, de, de las comisiones de expertos en que estas se desarrollaron en contextos eh, más bien eh, no democráticos, ¿no? donde generalmente estábamos, o sea, se planteó en países donde... Eh, existían dictaduras o regímenes autoritarios. ¿no? Entonces, como todavía podemos darnos el lujo de decir que estamos en una democracia y que así pretendemos seguir, eh, creo aunque eh, deslegitimizada desde una perspectiva de la representación política, creo que eh, el camino y la vía para fortalecer eso y no caernos en el abismo de quién sabe qué, eh, el proceso debería ser a través de una eh, convención constituyente que a estos efectos estimo yo que es una asamblea constituyente. Son sinónimos. ¿no? Eh, yo, yo la verdad, hace muchos, muchos años, con un grupo de colegas, profesoras y profesoras de diferentes universidades del país, hemos estado reflexionando y ofreciendo una discusión sobre esta materia. ¿no? Y en ese sentido yo me inclino por una asamblea constituyente. Y quiero despejar la primera eh, observación, ¿no? la comisión de expertos. Esto es muy parecido a una Asamblea Constituyente a lo que ocurre en el Congreso Nacional. A mí no se me ocurriría que un Congreso Nacional esté compuesto solo por abogados o abogadas o expertos. Un Congreso Nacional es el espacio de nuestra representatividad y quienes llegan al Congreso Nacional son ciudadanos y ciudadanas. Que es lo que uno esperaría, como son cuestiones técnicas que cuenten con los debidos asesores y, eh, para poder ayudar en esta complejidad. Pero si, si siquiera pensáramos que esto tiene que hacerse por expertos, el riesgo que corremos es que esto se transforme en un documento aristócrata. Una constitución, ¿qué es lo que es? Una constitución es un acuerdo jurídico-político, pero para convivir. Por lo tanto, tenemos que ser los ciudadanos y ciudadanas quienes nos ponemos de acuerdo para convivir. Y en ese sentido, ¿qué es una asamblea constituyente o convención constituyente, como se está hablando hoy? Es un congreso. No es el estadio de playa ancha deliberando. Es un Congreso que tiene una única tarea, hacer una constitución. Y esto es muy importante para no caer en el demonio de Venezuela. Ese Congreso delibera, discute, llega a acuerdos, lo que sea, pero se disuelve, se acaba. No puede seguir existiendo y esa es la tragedia de Venezuela. En Venezuela el Congreso... La, la Asamblea Constituyente sigue y en 2015, cuando el gobierno de Maduro pierde las elecciones legislativas, le ponen encima a la Asamblea Constituyente que no se disolvió. Error. Esto solo tiene una tarea, hacer una constitución. Y yo esperaría que fuera de ciudadanos y ciudadanas. A mí me parece que la opción más adecuada es también la de la convención o Asamblea Constituyente porque es, una, es un mecanismo que permite la participación de más ciudadanos que de, de partidos políticos. <coughs> El problema que veo en la convención mixta es que en, en la mitad de los representantes estarían confundidas la, la función constituyente y la función representativa o la función legislativa. O sea, no, el problema que no se daría en la asamblea constituyente. La convención mixta compuesta por ciudadanos y parlamentarios. La ventaja que tiene, como señaló la Cecilia, eh, es que los parlamentarios manejan una técnica. ¿no? Todo lo que es la formación de la ley, la técnica legislativa la manejan y eso es importante tenerlo. Eh, lo otro es que los parlamentarios que formen la convención constitucional van a cesar inmediatamente en sus funciones, tanto ellos como cualquiera que ocupe un cargo público cesa de pleno derecho, una vez que es declarado electo por el servicio electoral, cesa en sus cargos. Entonces es un parlamentario que se va a dedicar única y exclusivamente a trabajar en la convención constitucional y en consecuencia va a tener independencia, e incluso después no puede ese parlamentario Volver a presentarse a un cargo de elección popular por un año, desde el momento en que se disuelve la, la convención mixta constitucional. Entonces, yo creo que eso, eso son cuestiones que hay que considerar. Ahora, también es cierto que una convención constitucional integrada solamente por ciudadanos, claro, le da una legitimidad en que somos todos, es esta, este pacto político de toda la ciudadanía, ¿no es cierto? que va a estar en conjunto y evidentemente que a quienes elijamos tendrán la experiencia, tendrán los conocimientos, va a ser una candidatura, como ha señalado el profesor Villara, igual que elegir un congreso, entonces tendremos la opción de poder elegir. ¿no? Pero yo creo que es necesario tomar en consideración para la convención mixta que eventualmente eh, digamos el, la ciudadanía elija en el plebiscito, eh, esas, esas do, esos dos aspectos que he señalado ahora, para poder convocar a plebiscito evidentemente que va a haber que reformar la constitución yo creo que ya se está trabajando en una reforma constitucional para poder convocar a plebiscito porque en nuestro país, de acuerdo a esta constitución estamos en un déficit enorme en cuanto a participación solo podemos participar a través de los plebiscitos comunales que tarde y mal nunca se, se, se establece se dictan y, y también para ese caso de fórmula casi de laboratorio que es cuando existe una discrepancia con motivo de una reforma constitucional entre el presidente de la república y el congreso que ahí el presidente tiene la facultad de convocar a plebiscito pero no hay forma de participación ciudadana entonces yo creo que una de las cosas que va a tener que esta constitución agregar son diversos mecanismos de democracia semidirecta para fomentar la participación. Van a venir reforma, una gran reforma constitucional para poder convocar a plebiscito y además va a haber que modificar muchas leyes, ¿ah? todas las leyes llamadas políticas, la ley de votaciones y escrutinio, la ley de sistema electoral, la ley de partidos políticos, porque normas que están ahí y que, y que no nos permiten actuar van a tener que ser reformadas antes de la convocatoria a plebiscito. Bien, los quiero llevar eh, al tema de la elección de las y los constituyentes. ¿no? Eh, hemos escuchado planteamientos también en estos últimos días muy diversos. ¿no? Eh, se ha hablado del tema de las cuotas, también eh, algunos que plantean derechamente una asamblea paritaria. ¿no? Eh, en algunos países también eh, ha habido experiencia respecto de escaños reservados, ¿no es cierto?, para algunos grupos en particular, Mujeres, minorías étnicas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo ven ustedes este debate? Hoy día en el diario La Tercera parece que ya ha habido una especie de acuerdo ¿no? eh, entre la oposición y, y el oficialismo no respecto de, a lo menos, el garantizar una participación eh, paritaria para las mujeres, por lo menos en lo que tiene que ver con las listas, cuestión que no garantiza tener un órgano paritario. ¿no? Así que, bueno... Hablemos un poquito sobre la constitución de este órgano ¿no? y, y cómo, van a, eh, cómo se va a constituir, quiénes lo van a constituir finalmente. La verdad es que aquí ha habido grupos y sectores postergados ¿no? Que, que no han tenido la debida representación. Yo creo que, por ejemplo, en relación con los grupos originarios, eh, no hemos acatado realmente lo que establece la Convención 169, que se trata sobre pueblos indígenas y grupos tribales, que obliga a consultar a los grupos originarios sobre todas aquellas medidas que adopte el legislador o el ejecutivo y que afecte a los grupos. Estos grupos conforman el... 9,9% de la población, en consecuencia, deberían tener un 10% de representación en la Asamblea, en la Convención Mixta o Constitucional, que se establezca, un 10%. Hay distintas maneras de hacerlo, bueno, puede ser un 10%, puede ser un número de escaños reservado, eh, en otros países establecen también un padrón, un padrón especial indígena paralelo al padrón eh, nacional. Ese, ese es un grupo que yo creo que tendría que Las mujeres, ¿no? es otro grupo importante, puesto que las mujeres somos el 50% de la población, ¿no? del grupo humano de este de Estado de Chile. En consecuencia, yo considero también que eh, debería ser un número paritario de mujeres y de hombres en la Convención. Y otro grupo también importante son los independientes. Es decir, los independientes, de acuerdo a la actual Constitución, deben tener una participar en igualdad de condiciones, lo establece una norma constitucional expresamente. Y la ley, eh, la ley de votaciones populares y escrutinio, establece una, una disposición especial para los independientes, pero es débil, es débil. No se le ha dado a los independientes la debida entrada y capacidad para tener una representación. Y esto es un tema que tendrá que resolver la comisión técnica y eventualmente reformar la ley de votaciones y escultinos para darle mayor participación. Los independientes podrían participar, eh, pueden participar actualmente en eh, pacto con los partidos políticos o pueden también participar personalmente, autopresentarse, pero necesitan un número de firmas que yo creo que va a haber que rebajar y después ver si se pueden conformar también listas de independientes. Entonces, pienso que esos tres grupos que he señalado deberían formar parte, tener una, estar representados estos grupos en la Convención Constituyente. Yo, yo, yo creo que, en todo caso, eh, lo primero que hay que señalar, yo suscribo lo que dice la profesora Ana María, eh, aquí hay como tres grandes reglas que hay que construir. Lo que tenemos es un acuerdo político y una comisión técnica que está trabajando. Ninguno de esos dos espacios son acuerdos vinculantes. Aquí lo importante es lo que diga la ley. Y esta salida tiene que ser política. Si no es política, no hay salida. Y cuando digo que tiene que ser política, tiene que ser por las vías institucionales. ¿no? Por lo tanto, es importante aquí que haya que modificar la ley. Pero sobre eso, lo primero que hay que señalar es que en el caso de los independientes, es muy, muy de la mano con lo que señalaba Cecilia, porque... Es un problema de ingeniería electoral, o sea, que hay que meterle matemáticas. Entonces uno puede tener la idea de que participen los independientes con listas separadas, los partidos políticos que son quienes tienen experiencia en campaña van a barrer a los independientes. Entonces, ¿cómo se hace? Eso ya lo está advirtiendo un cientista político de la Universidad de Diego Portales que se llama Claudio Fuente, que el anhelo es súper bonito, ¿no? Porque si hay un problema de deslegitimación de los partidos políticos, aquí lo que hay que dar es juego a los independientes. Bueno, ¿cómo se hace? Ahí no somos nosotros los encargados a pensar un modelo. Aquí tienen que entrar expertos, sociólogos, cientistas políticos, estadísticos, para ver cómo se hace carne la regla de que participen los independientes. Por lo pronto, es absurdo las exigencias de firmas notariales, miles, para poder integrar. Segundo, con listas paralelas tampoco va a lograrse la representatividad de los independientes, porque los partidos políticos que tienen que estar representados... Son es muy importantes para la democracia. Pero hay un problema serio que tiene que ver con su legitimidad, que hoy día hace que deberían ceder poder. Por lo tanto, aquí es necesario pensar, no tenemos mucho tiempo, pero pensarlo con gente seria que diseñe un mecanismo para que la participación de los independientes sea efectiva. Y suscribo la regla paritaria, no de cuota, paritaria y la representación de pueblos originarios, que también es una demanda que tiene muchos, muchos años yo quisiera distinguir el, los planos ¿no? eh, concuerdo con lo que dice Cristian y Ana María con respecto al tema de los independientes pero entiendo también que, que es necesario plantear el tema de la paridad y los posibles escaños reservados como un, como un problema particular y aparte que debe abordarse desde otra lógica ¿no? eh, desde mi perspectiva hay dos grupos que legítimamente necesitan estar representados por una parte las mujeres y por otra parte los pueblos originarios. Eh, desde la perspectiva de las mujeres, no por un, no por invocación del de, eh, principio de igualdad, sino de la teoría de la representatividad. Desde una perspectiva cualitativa, las mujeres eh, son lejos el grupo más infrarrepresentado en la sociedad. Y eso ya es un elemento contundente como para, para avalar la paridad. La paridad, y aquí conceptualmente no es lo mismo hablar de paridad y cuota. ¿no? las cuotas como mecanismo eh, desde una perspectiva conceptual eh, son mecanismos que vienen a corregir un sistema eh, y son temporales ¿ya? Eh, lo digo claro, en este, en este proceso en particular podríamos establecer la paridad eh, y debe ser así porque la paridad tiene un trasfondo y un propósito eh, más sustantivo, ¿no? que es desestabilizar en un buen sentido de la palabra el orden social y como lo hemos eh, como lo hemos estado viviendo hasta ahora no es cierto conforme a un sistema sexo género donde las mujeres siempre vamos al final de la cola y respecto de los pueblos originarios creo que la apuesta eh, debe ser escaños reservados no eh, porque son pueblos que de una u otra manera lo queramos o no no reconocen al estado como cualquiera de los de otras personas Ciudadanos que, que, que no formamos parte de estos grupos. Y en ese sentido hay que reconocerles en algún sentido su autonomía y creo que en pos nuevamente de la legitimación de este proceso es preciso la, la, escaño reservado no un porcentaje. Otro aspecto también controversial, quizás el, el que primero aparece ¿no? eh, después del acuerdo, tiene que ver con el quórum de los dos tercios y la llamada hoja en blanco. ¿no? ¿Qué piensan ustedes al respecto? La hoja en blanco ha dado lugar a, a editoriales en los diarios, a comentarios en las universidades, en fin. Eh, a mí me parece que una hoja en blanco eh, es una palabra simbólica y conveniente en este momento porque lo que significa es que no vamos a partir con un texto previo ni con ideas preconcebidas, sino que vamos a partir todo desde un mismo lugar, ¿eh? en igualdad de condiciones para llenar esta hoja, ¿eh? ¿cierto? Pero también es cierto que existen ciertas materias que son eh, inogitables y que van a tener que estar contenidas en una constitución que es una ley fundamental y en materias fundamentales como es, por ejemplo, la, los derechos fundamentales, ¿no? tendrán que estar en la constitución, tendrán que estar también los órganos de gobierno. ¿no? y una serie de otros órganos, ahora la forma como se van a conformar estos órganos y el régimen de gobierno que en definitiva va a quedar, eso por supuesto que es opinable y puede ser un gobierno presidencial o semipresidencial que se ha hablado mucho, es cierto en cuanto a los derechos pueden, en fin, yo creo que hay ciertos nudos en materia de derechos que a lo mejor podemos hablar de eso después, eh, pero los derechos tendrán que estar también hay, va, va a haber que considerar en esta hoja los tratados internacionales existen los tratados que nos obligan que son tratados que hemos ratificado y que se encuentran vigentes y que no se pueden dejar de lado, ¿no es cierto? No, no, ningún Estado puede alegar su derecho interno para, dejar, para incumplir un tratado entonces es una materia también que hay que considerar en esta hoja que vamos a llenar ¿no? en unos meses más y también, y también hay una cosa, tenemos una historia Ah, tenemos una historia una, un, una historia republicana, una historia, tradiciones, democrática, ah, de modo tal que, que, que una constitución en realidad es como la historia condensada, podríamos decir, como decía un autor, es una, es una historia condensada que cualquiera sea como se realice, como en definitiva se configure la, la, la Constitución, hay que tomar en cuenta que ésta siempre tiene que considerar la conciencia presente, los problemas del presente, ¿no es cierto?, pero apoyarse en el pasado para proyectarse al futuro con una vocación de estabilidad y de permanencia. Eso en cuanto a la hoja en blanco. Y lo otro, los quórum ¿no? Sí. El, el quórum de dos tercios yo lo encuentro muy apropiado, encuentro que es un quórum elevado. Eh, va a permitir amplios consensos, amplios acuerdos que perduren. Y, y además que si vemos el derecho comparado, en varios países de América Latina y de Europa encontramos para las reformas constitucionales quórum de dos tercios. En Alemania Ojo. dos tercios, en, en Francia, en España un poco menos tres quintos, pero en España por ejemplo cuando se quiere hacer una revisión completa de la constitución no solo exige los dos tercios, sino que además dos congresos sucesivos termina un congreso, se eligen nuevos congresales y este tiene que ratificar esa, esa revisión completa Entonces, y en Italia por ejemplo hay dos dos sesiones, se, se aprueba en, en una sesión y tres meses después se tiene que aprobar la reforma. Entonces, es un quono a mí me parece muy adecuado, conveniente, y yo espero que se alcancen entonces grandes acuerdos con él. A ver, eh, con respecto a la hoja en blanco, eh, es. A ver, hay distintas maneras de, de, de, de aproximarnos a, a lo que puede ser un problema, como algunos lo han planteado, es como. Como es esto de una hoja en blanco, o sea, hay cuestiones que no pueden quedar fuera de esto. Pero también hay otra manera de aproximarnos que es considerando que la hoja en blanco nos garantiza, insisto, mayor legitimidad del proceso democrático en que se, cómo se va a llevar a cabo eh, el, el, el trabajo para poder llegar a una nueva constitución, porque nos garantiza que, entre comillas, no hay vuelta atrás a la constitución del 80 cuando hay vacíos de acuerdos. Porque, conforme al acuerdo por la paz, eh, los temas donde no se llega al quórum de los dos tercios, entonces derivamos por el Congreso y la ciudadanía, representada por el Congreso, entonces es la que debe resolver esas materias. Con respecto a los dos tercios, también desde mi perspectiva y según la, la, la experiencia comparada, en los procesos constituyentes también es un quórum que resuena. Eh, porque la Constitución es por esencia la expresión de grandes acuerdos, ¿no? Y sobre todo cuando existen sistemas democráticos y eh, sociedades que eh, están fragmentadas y quebradas como lamentablemente está sucediendo hoy día eh, se precisan eh, acuerdos que se sostengan sobre algo más que una mayoría absoluta claro. y, y desde esa perspectiva eh, se legitima aún más el proceso y se fortalecen los propios acuerdos. Claro. Yo, la verdad, dos cosas. La primera, la hoja en blanco es una figura, es bonita la figura, ¿no? Pero suscribo lo que dice la profesora Ana María en el sentido que no es tan en blanco. O sea, es toda una tradición de 200 años que tenemos que efectivamente también nos van a acompañar en este proceso. Pero el punto está en que hay algunos nudos críticos que nunca discutimos en estos últimos 40 años y en esos nudos críticos hay que conversar. Y esos nudos críticos creo que dicen relación sobre todo con el modelo de desarrollo que a uno le gusta o no está en la Constitución y que supone una radical de abstención del Estado en la economía. Y lo segundo, con ciertos nudos críticos a propósito del sistema de gobierno ¿no? y los quórums contra... Ahí la discusión va a ser áspera. Una discusión constitucional no es una discusión cálida con Winnie the Pooh. Es una discusión dura. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no hay acuerdos. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Conversar, conversar y conversar, hasta que se llegue a un acuerdo. Y yo, me está tocando salir mucho a distintos lugares, estoy sacando un ejemplo que me gusta de la Constitución Española, porque yo no tengo duda que aquí, producto de esto, y los dos tercios vamos a llegar a un acuerdo. Yo en esto hice mi tesis doctoral. El artículo 38 de la ley de la Constitución Española consagra, miren lo que consagra, la economía de mercado. Uno ya se puede empezar a irritar perdón, consagra la libertad de empresa, así le llaman la libertad de serio. coma, en el marco de una economía de mercado, uno ya está como, ¡no puede ser! Pero después, respetando las reglas de la planificación, de la planificación, no regulación económica. ¿Qué es lo que hicieron? Había dos grandes tensiones, uno podría decir las tensiones liberales y las tensiones socialdemócratas o derechamente socialistas. ¿Qué es lo que hicieron? Generaron un enunciado normativo para que todos pudieran caber en ese enunciado. A eso nos vamos a forzar. Vamos a tener que, no solamente tener una interpretación desde una lectura, sino que permitir la convivencia de diferentes lecturas en el enunciado normativo. ¿no? Yo creo que ese es un buen ejemplo y los dos tercios a eso nos obligan. ¿A qué? A que tenemos que tomar un acuerdo. Pero ojo, los dos tercios son razonables cuando se parte de la hoja en blanco. No es razonable para los procesos de reforma, y aquí tal vez tengo una diferencia, porque los dos tercios lo que significa es petrificar los textos. Y ahí yo creo que me gusta la regla de la Constitución del 25, que era una buena regla contra mayoritaria, pero no dos tercios. Sí, Bueno, el, esto de los dos tercios también, claro, como dicen eh, Cristian y Ana María, bueno, y también Cecilia, debe entenderse en relación con la hoja en blanco. Y la hoja en blanco no es la nada, porque la hoja en blanco es... Eh, Simplemente una metáfora para decir que la regla por defecto no va a ser la constitución del 80, no va a ser lo que estaba vigente antes del cambio de la constitución. Y el, tenemos, tenemos una historia constitucional y tratados internacionales que establecen los derechos fundamentales, por tanto, no, no sería algo de temer la hoja en blanco. Y ahora la importancia de los dos tercios, también concuerdo con Christian que es el es el que facilita el acuerdo porque vamos a estar obligados a estar eh, en acuerdo, a llegar a ese acuerdo para plasmar algo en la Constitución. Ana María. sí. agregar que tal vez este, este quórum de dos tercios eh, va a obligar a llegar a acuerdo sobre materias fundamentales y aquellas en que no hay acuerdo va a quedar a la legislación común. Pero hay ciertas materias que no pueden quedar a la legislación común, porque son fundamentales. Entonces ahí es donde van a tener que forzar los acuerdos. Negociar, dialogar, ver la fórmula o, o buscar un árbitro. No sé, tendrán que resolver, eso lo va a tener que resolver, yo creo que la comisión técnica, previamente. Ah, yo creo que tiene que ser antes de la elección de la convención. Antes de pasar... ¿sí? Se estaba hablando en todo caso, lo, nos, lo leí por Twitter en todo caso, que alguien tiene que ser de árbitro. Pero estaba apareciendo ministros de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional. Yo creo que ese es un error. Hoy día el Tribunal Constitucional no está para dirimir ningún tipo de conflicto político que tengamos nosotros otro tipo de árbitro, que sea pacífico. Pero ese es un problema, ¿no es cierto? Ese es un punto que va a haber que ponerle ojo y resolver. ¿Tendría que estar en la ley? Tendría que estar, claro, no, eventualmente todo esto va a tener que estar en la ley, pues se, vamos, claro. se van a dictar varias leyes y reformas constitucionales. Antes de dar eh, paso a las preguntas de, del público que nos acompaña, eh, quiero plantearles algunas algunas dudas o algunas preguntas que surgen de los ciudadanos que no necesariamente tienen mayor cercanía ¿no es cierto? con el tema del, del derecho constitucional. Una vez aprobada la nueva Constitución, ¿cómo visualizan ustedes o cómo podemos explicar ¿no es cierto? pedagógicamente el, eh, el proceso de ajuste normativo con las leyes vigentes? ¿no? ¿Tenemos un marco legal? ¿Va a haber una nueva Constitución? Bueno, ¿cómo dialogan? Esa, ese marco normativo con una nueva constitución ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos explicar de manera simple Para que las personas no es cierto, Que no son abogadas o que no tienen Una cercanía con este tema más técnico Puedan comprenderlo Bueno, a mí me gustaría hablar ahí el, el Respecto del lenguaje no es cierto. Nosotros tenemos en nuestro país eh, Hace muchísimo tiempo Una red de lenguaje claro Que viene operando para que las sentencias Sean claras y sean entendibles Por la ciudadanía para que los pronunciamientos de la administración también sean entendibles, porque el lenguaje es algo que es democratizador también. Me parece a mí que en todo el proceso debe primar el uso de un lenguaje, claro, no, no solo el, el uso del, abogado, del lenguaje que hace el constitucionalista o que hace el técnico, sino que un lenguaje que sea comprensivo por la ciudadanía. Y proyectado más hacia allá en el texto constitucional, es muy importante el uso de un lenguaje eh, claro para que lo entiendan, para que entienda qué dicen las normas y para que se genere más afección, para que sea más democrático, para que sea más legitima, eh, se entienda legitimada. En, en experiencia comparada tenemos, por ejemplo, el caso de Sudáfrica, que redactó la Constitución en un lenguaje claro, tenemos el ejemplo de Suiza, que redactó no la parte más técnica, que es la parte de funcionamiento de órganos y atribuciones, sino que la parte relativa a los derechos fundamentales en un lenguaje claro. Y hay otra, eh, esa es la que me gusta a mí, pero hay otra también que es eh, de difusión y que permite que exista un texto oficial en lenguaje técnico y un texto oficial en lenguaje claro, que es el caso de Argentina y de España, por ejemplo. Si entendí bien la pregunta, ¿no? eh, yo creo que la parte del ejercicio para poder volver a tener, a que la ciudadanía tenga confianza eh, y legitime eh, nuestra democracia, es que eh, el Estado se haga cargo de un vacío que desde un tiempo a esta parte eh, ha generado. ¿no? Eh, estoy pensando inmediatamente en eh, las clases de educación cívica y en la falta de promoción de una formación de los ciudadanos de a pie respecto de nuestros derechos, nuestros deberes, de cómo, funciona, eh, de cómo funcionamos y cómo nos organizamos como sociedad. Entonces creo que en paralelo a, a este engorroso proceso constituyente con todo lo que significa, debería haber una fuerte... A actividad y, y una actitud propositiva por parte del Estado de formación ciudadana, eh, canalizado a través de los municipios, eso tampoco no se me ocurre nada en concreto en este momento, pero sí tener una postura eh, que también pasa por una decisión política de, eh, de que esta participación ciudadana no supone solamente... Eh, que se logre y se haga efectiva por los que finalmente integren la convención constituyente o la convención mixta sino que todas sintamos que somos parte, ya sea eh, como delegado o delegada eh, o sino como eh, ciudadanos que entendemos lo que estamos haciendo y hacia dónde estamos avanzando eh, yo, yo la verdad creo que lo primero que hay que despejar también es que la constitución no va a solucionar nuestros problemas estructurales este estallido social, si me permiten la metáfora, tiene un nombre ¿no? y eso se llama injusticia en cuanto a nuestras condiciones materiales de existencia. Y esos desafíos son de muy largo aliento. No se van a resolver con una nueva constitución. Necesitamos muchos años. ¿Bien? Entonces, ¿pero por qué surge esta intuición como constituyente de parte de la ciudadanía? ¿no? Tengo la impresión porque advertimos que ahí hay un problema y yo creo que esa intuición es correcta. Porque la Constitución va a generar para el día de mañana un piso diferente y sobre todo desde la perspectiva de los derechos sociales. Porque hoy día, cada vez que se han intentado realizar algunas reformas que rasguñan nuestro modelo de desarrollo, siempre ha estado la Constitución como techo. En materia de titularidad sindical, en materia de educación, ahora en materia de FP, en el sistema sanitario. Entonces, si es que llegamos a tener una nueva Constitución, que tampoco lo sabemos, pero si llegásemos a tener, ese freno ya no va a estar. Y va a impulsar a la ley. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Hay leyes viejas y que esas leyes viejas puede que ya no se ajusten a la Constitución. Entonces hay ciertas técnicas para moderar este ajuste. Y esas técnicas son con disposiciones transitorias, por ejemplo. Hay que establecer un periodo de transitoriedad porque si no, no, lo que se afecta son la claridad y certeza de nuestras reglas de convivencia. Pero lo segundo, el impulso a la ley tienen que ajustarse, ya en el mediano plazo, las leyes en conformidad a la nueva Constitución. Bien, Efectivamente, una Constitución no va a solucionar los problemas, no va a solucionar el problema del salario mínimo, no va a solucionar el problema de las AFP, no, no le va a dar solución inmediata a los problemas, eso lo tenemos claro todo, la Constitución es un conjunto de principios, es, una, es la organización básica del Estado, y, y, ¿Y por qué es importante que haya surgido en este momento? Porque era un anhelo que se venía postergando de hace tiempo y surgió de repente. Efectivamente, porque fue, como, como dice Cristán, para darle un piso o para darle un acaparazón, ¿no es cierto?, de unidad, de diálogo, en que estamos todos en conjunto en este pacto. Entonces es una señal potente a la ciudadanía, ¿eh? que no cree que, que, está de, que lo, las instituciones están con falta de legitimidad, etcétera. Entonces yo creo que en ese sentido la constitución es muy buena. Ahora evidentemente que una vez aprobada va a generar una serie de ajustes porque efectivamente ajustes que tendrán que solucionarse con disposiciones transitorias como es en todas las constituciones para el periodo hasta mientras en tanto se dictan las leyes que van a estar en, en, en discordancia con la constitución. Entonces una vez aprobada la Constitución va a haber un proceso legislativo intenso, fuerte, para, para dictar nuevas leyes y desarrollar los preceptos básicos que están en la Constitución. La ley desarrolla la Constitución, ¿no es cierto? Van a haber leyes nuevas y van a haber también leyes que, que, para modificar, modificatorias de otras. Y va a producirse también un proceso de derogación tácita, porque... Las leyes que estén en contra de lo que señale la nueva constitución quedan tácitamente derogadas. Y ahí va a haber un papel también muy importante de los tribunales de justicia, porque los tribunales de justicia son los que tienen que resolver las controversias de acuerdo a la constitución y a las leyes. ¿Ah? Entonces ese va a ser un proceso interesante en que el legislador va a tener que actuar en, en forma muy, muy potente y, y muy de acuerdo con el nuevo texto. Vamos llegando al final del conversatorio. Queremos plantearles una pregunta final, ¿no? Eh, desde su disciplina, eh, ¿cuáles, a su juicio, podrían ser los nudos críticos que va a enfrentar este proceso constituyente que deberíamos iniciar en abril 2020? Creo que el gran nudo crítico son los dos tercios. Y cómo estamos pensando en el trabajo de la, de la convención, ¿no? Uh -huh. o sea, eh, eh, el poder lograr llegar a esto, a, a, a, a hacernos de estos dos tercios para llegar a un acuerdo. Pero, y como tú hablas desde nuestra disciplina y por una eh, deviación profesional, creo yo que eh, se, se constituiría un gran nudo crítico desde la perspectiva de su legitimidad si es que la convención mixta o constituyente no lograra la paridad. Eh, hablaría muy mal desde la perspectiva de la legitimación y hacia dónde pareciera que estamos avanzando como eh, sociedad. Eh, eso, por una, eso creo que es un gran nudo crítico si es que no logramos esa paridad para que, para que esta se legitime como tal, como su actividad se legitime como tal. Y luego, por cierto, los dos tercios, pero confiando, como decía Cristian, en que esto no es el mundo de Winnie the Pooh, voy a usar la metáfora, eh, um, y que esto es un proceso complejo y que hay que confiar en los procesos deliberativos. Si no confiamos en los procesos deliberativos, quedamos a manos de ya sabemos quién. ¿no? Entonces, eh, um, un poco hay que eh, tomarnos en serio este proceso y luchar por la palabra, finalmente. Eso creo yo. Gracias, Cecilia. Creo que el gran nudo crítico, hay nudos críticos materiales como de contenido, pero eso que lo discuta la constituyente futura, ¿no? Pero el tema es la legitimidad de procedimental y de conformación de la convención mixta y el, ahí hay una gran cuestión. Si esto queda entregado y monopolizado por los partidos políticos, que no, el problema de los partidos políticos no es un problema acá nomás, es un problema en todo el mundo, que se llama la crisis de la representatividad política. Pero si esto tiene múltiples causas, múltiples responsables pero los partidos políticos tienen una parte importante de cuota de responsabilidad entonces este proceso no puede ser monopolizado por los partidos políticos por lo tanto esas intuiciones que tienen que ver con la paridad, pueblos originarios e independientes tienen que ser atendidas porque si no está en juego la legitimidad democrática del proceso creo que ya estamos en un nudo crítico porque el, si no nos ponemos de acuerdo en cosas tan esenciales como quién va a formar el, o cómo se va a conformar el Congreso Constituyente, o sea, perdón, la, la Convención Constituyente, no vamos a avanzar. Y necesitamos, es responsabilidad de todos, responsabilidad de los partidos, responsabilidad especialmente también, yo creo, del Ejecutivo, impulsar el proceso, que no se puede restar, porque en este momento estamos trabados y, y a mí me gustaría que no quedáramos en lo que quedamos anteriormente porque ya este sería el segundo itinerario constitucional que tenemos despertó el constituyente originario pero ya yo ya creo que no se quiere dormir no tiene sueño porque ya descansó mucho tiempo eh, tiene que seguir y, y como dicen Cristian y Cecilia necesitamos de los acuerdos Claro, yo creo que es fundamental la forma como va a quedar integrada la convención que con representación de todos los sectores de la comunidad no, no pueden haber exclusiones, eso es fundamental para darle verdadera legitimidad y que lo sintamos un pacto, un pacto de todos en segundo lugar yo creo que debe se, se debe trabajar con el principio de la buena fe ¿Ah? el principio de la buena fe por lograr llegar a término en este encargo que es tan fundamental para Chile y, y lo otro que yo quisiera agregar es que ojalá y, es, y, y no es una aspiración sino que yo creo que es indispensable que este proceso se dé en un ambiente de tranquilidad en un ambiente pacífico en que la, la ciudadanía de alguna manera esté consciente de lo que está en juego en este proceso tan importante tan inédito, histórico y además que es la primera vez que tendríamos una constitución en Chile dentro de la normalidad institucional, porque todos nuestros ordenamientos, ¿no es cierto?, como sabemos, han nacido de crisis institucionales, de quiebres, incluso con intervenciones militares. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente, hacerlo dentro de la institucionalidad y llegar a ella en un, en un ambiente de tranquilidad sin violencia. ¿Algo más que agregar? ¿Alguno? Bueno, queremos agradecer la presencia a todas nuestras invitadas, a nuestro invitado, eh, también a quienes nos acompañaron hoy día en esta sala de lectura eh, del Congreso Nacional. Así es que muchas gracias y buenas tardes.